Hola y bienvenidos al tercer video de esta semana. Estamos trabajando en listas. Entonces, yo ya creé un archivo. En el cual llamé mis mis materias. Y en este archivo yo lo que quiero hacer es. Hacer una lista de materias. Y organizarlas por importancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer esa lista de tareas. Entonces, lo vamos a llamar materias. Y materias va a ser una variable que va a estar llena de una lista. ¿Cómo hacemos una lista? Con estos brackets o con estos eh, corchetes en paréntesis, que por general yo los llamo brackets, los corchetes suelen ser estos. Estos de acá y los paréntesis son estos. Estos son símbolos que hemos visto o vamos a ver en nuestras clases de matemáticas. Estos brackets son los que necesitamos para hacer una lista. Es decir, yo acá ya he creado la lista materias. Es una lista vacía. ¿Qué quiero hacer? Quiero agregarle ítems a esta lista. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar el ítem de la materia de física. Lo separo con una coma y ahora voy a meter biología. Fíjense que estoy escribiendo strings. Es decir, que cada uno de estos ítems va a ser strings. Yo también puedo escribir números. O incluso puedo meter otras variables. Pero por ahora lo que vamos a hacer es solamente hacer una lista de materias y ver cómo podemos trabajar con las listas. Ya habíamos dicho que queríamos meter semillero, pero por ahora no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en los dos videos anteriores que parecían muy sencillos o pues que realmente son muy sencillos. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con Python. Agregamos arte y terminamos con inglés. Muy bien. Cerramos la lista y ahora yo quiero correr este código. ¿Va a suceder algo con este código? No, no ha pasado nada porque hasta ahora solamente he creado la lista materias. Pero recuerden que nosotros siempre, para pedirle a Python que nos muestre lo que está dentro de esas variables, tenemos que decir que lo imprima acá. Entonces, fíjense que acá ya tenemos esta lista de elementos. Y escogí el nombre de la variable materias porque me parece un nombre que es mucho más fácil de recordar. Entonces, ¿qué podemos hacer con las listas? Primero que todo, podemos saber cuántos ítems tiene una lista. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con la función de longitud o LEN. Entonces, vamos a preguntarnos cuánto es la longitud de materias. Y también quiero saber cuál es el ítem de la lista que está en la primera posición. Entonces, voy a escribir esto. Entonces, corramos el código. Primero, la longitud no sale y las materias tampoco salen. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Print. De nuevo nos vamos acá, escribimos print. Vamos al final cerramos y ahora sí, corramos el script a ver qué es lo que sucede. Muy bien. Identifiquemos qué está, es lo que está sucediendo acá. Primero vemos que acá a la derecha tenemos que la longitud de materias es igual a 5. Y la materia que está en la primera solución, en la primera posición es física, pero acá me salió biología. Esto es algo muy, muy, muy importante. Resulta que las posiciones en Python empiezan desde cero. Entonces, lo que vamos a ver es que acá estamos en la posición cero, acá estamos en la posición 1, acá estamos en la posición 2, 3 y 4. Tenemos cinco elementos. Por eso es que tenemos que son cinco elementos, primero. Y dos, el ítem que está en la segunda posición, lo encontramos usando este código, materias, abro brackets, escribo la posición, cierro brackets. Esto me bota el ítem que está en la segunda posición de la lista materias. ¿Por qué? Porque el conteo en Python empieza desde 0, 1, 2, 3, 4. Una forma fácil de recordar esto es, imagínense que tenemos un edificio de cinco pisos, pero resulta que el primer piso son parqueaderos o parqueadero y la portería, entonces los apartamentos realmente empiezan a contar en el primero, segundo, tercer y cuarto piso. Pero el piso cero, digamos que esto es el lobby, el parqueadero y o la portería. Y acá tenemos el apartamento 101, el apartamento 102, el apartamento 103 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos pisos realmente tiene el apartamento? El apartamento, perdón, el edificio. El edificio realmente tiene cinco pisos, pero nosotros empezamos a contar desde el piso cero. ¿Listo? Y llegamos hasta el piso cuarto. Esta es una muy, muy buena forma de recordar cómo hacemos el conteo en Python. A veces para uno es muy raro pensarlo de esta manera porque nosotros siempre empezamos a contar desde 1, 2, 3, cuatro, cinco. Si, por ejemplo, vamos a armar un equipo de básquet, Sabemos que para tener un equipo de básquet necesitamos cinco personas. No vamos a decir el jugador 0, el jugador 1, el jugador 3, 2, 3 y el 4. Vamos a empezar a contar con el jugador 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esta es una nueva forma de contar las posiciones en las cuales nos vamos a encontrar en las listas de Python y en otros temas que veamos más adelante. La forma en la cual siempre pues, solemos conter, contar en Python suele ser de esta manera. Arrancamos en 0, 1, 2, 3 y 4.